es un país muy de relaciones sociales. Nos gusta la gente, nos gusta hablar y nos gusta la calle. Cuando hablamos de redes sociales, tampoco es menos, ya que casi 25 millones de españoles son usuarios de redes sociales, lo que implica una penetración aproximadamente del 47%. Esta cifra, el 47%, es bastante superior al 29% de media mundial de penetración de las redes sociales, así que España es también un país muy social en cuanto a redes sociales. La red social más utilizada en España es WhatsApp, con un 88% de los usuarios de redes sociales, seguida de Facebook con un 87%, YouTube con un 68%, aunque en este caso es la más utilizada entre los jóvenes. Instagram, que es la que más ha crecido recientemente, pasando a ser utilizada por el 54% de usuarios de redes sociales. A la cola se nos queda Twitter, con un 50%. Y también somos muy sociales en cuanto a startups y empresas que han abordado de alguna forma u otra el mercado de las redes sociales en nuestro país. A nivel histórico, y tiro porque tengo canas y me acuerdo de bastantes de ellas, de España surgieron en su momento startups como Hercio, que intentó convertirse en una especie de MySpace o Facebook para bandas musicales y artistas. También tuvimos en su momento a Pirendo, una herramienta de analítica e inteligencia de social media. Gummy's Faction, un sistema de fidelización de seguidores en Twitter, acabó derivando en Brown Riders, una aplicación de gestión de cuentas de redes sociales. También tenemos a Socialbuy y VTailer, dos startups centradas en la creación de tiendas en redes sociales. Y podríamos seguir contando hasta un par de decenas de startups que consiguieron una buena atracción en este sector, aunque por H por B tuvieron que acabar cerrando o ya no están entre nosotros. También encontramos un buen elenco de startups españolas en activo, centradas en este espacio. Por un lado tenemos a Promos, una startup especializada en la creación de promociones y concursos para páginas de Facebook. También está Socialbro, que ahora se llama audience, audience y permite la segmentación y análisis de nuestras audiencias en redes sociales. También tenemos a TweetBinder que permite analizar hashtags en Twitter para monitorizar eventos o menciones de tu marca. Y desde hace unos pocos años también tenemos a Metricool, una startup que irrumpe con mucha fuerza en el vertical de herramientas para redes sociales y con la que hoy tenemos el lujazo de poder hablar largo y tendido.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 Digital P con p de podcast y también puedes consultar las notas del episodio y suscribirte a nuestra newsletter en nuestra página web en punto digital en punto digital Hoy hablamos con Juan Pablo Tejela, fundador y CEO de Metricool y un tío muy pero que muy listo y sobre todo excelente persona. Ya seguí a Juan Pablo desde hace tiempo porque, bueno, al final con todo lo que están consiguiendo y creciendo con Metricool es una referencia a la que a la que seguir. Pero además, unas semanas antes de grabar este episodio, tuve la suerte de poder compartir un viaje en tren desde Madrid hasta Gijón con Juan Pablo. Y bueno, estuvimos todo el rato hablando y así pude comprobar de primera mano la visión tan clara que tiene, lo, la gran capacidad de aplicar sentido común al negocio que, que aplica, lo cual no es tan común como, como debiera ser. Y en definitiva lo crack que es como, como CEO, como persona y como todo. Además, eh, más o menos en los días que se publica este podcast, el equipo de Metricool está de celebración por los hitos que están consiguiendo este año. Me chivan que acaban de sobrepasar los 350.000 usuarios y para celebrarlo estrenan una nueva web con un aspecto más moderno y profesional que incluye también más funcionalidades para hacer más fácil la, la vida a sus usuarios. Me comenta mi chivato que es Víctor Campuzano del equipo de Metricool, que van a lanzar una campaña de descuentos basada en una especie de búsqueda del tesoro en su web. Así que a lo largo de los próximos días esconderán cupones de 20 euros y de 50 euros en la web de Metricool y darán pistas en su cuenta de Twitter para que podáis encontrarlas. Así que ya sabéis, seguir a Metricool en Twitter y estar atentos para no perderos estos descuentos. Y bueno, ahora nos metemos en faina porque hoy tenemos muchísima más info sobre MetriCool que nos va a desvelar el propio Juan Pablo en esta brutal entrevista donde nos ofrece muchísimos datos sobre cómo han creado y escalado MetriCool hasta el día de hoy. De hecho, nos da datos con mucha profundidad. Así que no te hago esperar más y adelante entrevista con Juan Pablo Tejela, CEO y fundador de MetriCool. Bueno, estamos con Juan Pablo Tejela, CEO y cofundador de Metricool, que luego nos contará. Eh, una persona que admiro muchísimo. Además, hace poco tuve el placer de compartir cinco horas con él en un tren y estuvimos compartiendo muchísimo y su trayectoria en la leche. Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Corti. Muchísimas gracias por invitarme. Soy además fan del podcast. O sea, lo llevo escuchando años. Eh, así que estoy aquí encantado contigo. En entre amigos, entre amigos. En vuestro caso, es alucinante y luego lo hablaremos. Es una empresa, tenéis mogollón de clientes que lo habéis hecho sin financiación, poquito a poquito, a fuego lento, pero haciendo las cosas bien. Y esta es la parte de la historia en la que nos profundizaremos mucho. Pero, como siempre, tú tienes una historia incluso antes de Metricool. Cuéntanos, ¿cuáles eran tus inicios en mundo digital y qué estabas haciendo antes de montar Metricool? Bueno, yo soy ingeniero informático. Eh, estudié ingeniería informática para desarrollar aplicaciones. A mí lo que me gustaba y me gusta es hacer software. Entonces, bueno, pues según terminé la carrera empecé a trabajar en empresas, siempre, la verdad que siempre empresas de producto eh, y aprendiendo muchísimo. Sabes que esto de la ingeniería es algo que cuesta o sea, cuesta tiempo, cogerle sí. su altura. Eh, hacer el software desde el principio, vamos, lo primero que hace son churros. <risa> no pa Nos y... ha pasado a todos, mucha mierda claro, hemos hecho. claro. Eh, bueno, pues estuve como 12 años, bueno, o 14 años trabajando en, en otras empresas y la última en la, que, en la que trabajé, pues era una empresa de producto que, bueno, pues puso en marcha un SaaS. Empezamos desde el principio a hacer el SaaS y, bueno, la verdad que no tiene nada que ver con, con Metricool, pero bueno, era para medir la calidad del software. Eh, trabajaba en kiwan y, y allí estuve trabajando nueve años, montando el producto desde cero, empezando a venderlo. La verdad que el, el foco de los clientes pues, era muy distinto, ¿no? porque era para empresas grandes. Normalmente se vendía a corporates, claro. bancos, aseguradoras. Y, y la verdad que la experiencia pues, pues fue súper interesante. ¿no? Pero ya en las últimas etapas el, el producto ya estaba construido, ya empezaba a venderse fácilmente o más fácilmente que al sí. principio. Y, y bueno, yo tenía siempre el, el gusanillo de montar algo por mi cuenta, ¿no? Ya había tenido alguna incursión previa en, en el mundo del emprendimiento y, y empezamos, pues, mi mujer y yo a construir, a construir el software de Metricool, eh, pero mientras trabajábamos en otras empresas. ¿Qué, ¿Qué os guiaba, ¿no? O sea, que en qué momento decís, oye, te, vemos esta necesidad de, de crear este producto, ¿qué es lo que os llamo? Bueno, en realidad todo, esta, todo este interés por el marketing digital empezó porque mi mujer quiso abrirse un blog eh, de maternidad cuando tuvimos a, a nuestra hija. Y, y bueno, pues esto nos, nos puso en contacto con, con muchas personas del sector, bloggers en aquella época, que eran los influencers de hoy en día. Claro. Y, y veíamos muchas necesidades, ¿no? Eh, es que a este tipo de, de personas se le daba mal Google Analytics, que pues, como. Eh, productos software bueno, a mí me parece sencillo de manejar, sí. luego, rascando, pues hay muchos datos y mucha información ahí, ¿no? Hay mucha especialización, pero en general a la gente le, le costaba mucho, le costaba mucho usar Hootsuite, le costaba mucho usar eh, Google Analytics y decíamos, bueno, es que igual necesitan un conjunto mínimo, necesitan algo mucho más sencillo que en pasen el mínimo tiempo posible en la aplicación y obtengan el máximo beneficio. Pero no, no eran analistas, no les claro. interesaba pasarse horas mirando datos, sino saber lo que estaba funcionando mejor y lo que estaba funcionando peor para, para mejorar en, en su claro. actividad. Entonces, pues empezamos, de hecho empezamos con algo que se llama Blogger Espacio. Uh -huh. No teníamos claro que fuera a ser una herramienta, iba a ser un lugar donde se registraran los bloggers a... Um, pues bueno, con, a mirar sus analíticas, pero luego pues para intentar hacer otras cosas también con vale. ellos. Y, y la verdad que la herramienta empezó a gustarles bastante y dijimos, bueno, pues igual tiene sentido. Eh, es, bueno, esto la verdad que fue idea, la idea, era la idea de negocio de mi mujer, Laura, yo no confiaba prácticamente en ella. Y, y la idea de negocio era vender directamente el software, o sea, que vale. fuera el usuario el que nos lo comprara. Y ya te digo que a mí me parece increíble que nos pagaran por nuestro software, pero pero decidimos probar un modelo de negocio. Yo todavía seguía trabajando para, vale. para Kiwan para, para otra empresa. Y por eso, por la confianza que bueno, tenía, ¿no? que era, era reducida. ¿Qué año era esto? El modelo de negocio empezamos a probarlo en 2016. Vale, en 2016. Y mmm, en ese momento lo dices tú, ¿tú todavía estabas trabajando en otra empresa? ¿Tu mujer también estaba, verdad? Sí, en... de hecho, ya continúa trabajando en otra empresa. Vale. Pero en aquella época trabajábamos mucho los fines de semana y por la noche los dos. Vale. Eh, y mucho sobre todo pues era desarrollando software, luego en el día a día la verdad que no nos daba ningún, ningún trabajo, no había operación todavía. ¿Y, ¿Y en qué momento decidís, oye, esto está funcionando bien y demás y tenemos que apostar un poco más fuerte? Pues al principio todo era gratis uh -huh. y, y decidimos esperar al menos hasta que hubiera cuatro o cinco mil usuarios eh, que se dice pronto. Eh? Eh, bueno, tardamos un tiempo, la verdad, sí. pero bueno, nos permitía seguir desarrollando y e ir mejorando algunas cosas. Y entonces nos dimos cuenta que ya no solo entraban los, los bloggers, uh -huh. sino que empezaban a entrar community managers, porque dábamos información de las redes sociales claro. y entonces esta gente pues, tenía unos intereses un poco distintos. Y dijimos, bueno, pues igual la parte de más profesional, la uh -huh. parte de pago... Pude ir orientada a estos, a este perfil, que son claro. más, eh, bueno, que trabajan para clientes y que ganan más dinero que los bloggers, que eran más aficionados, por lo claro. menos en aquel momento. Entonces decidimos dejar una parte gratuita uh -huh. para los bloggers, que nos daban mucha difusión, eh, con el boca a boca se uh -huh. registraba mucha gente, no teníamos ni blog nosotros en aquella época. Producto puro y ya Producto está. puro, una web para registrarse y una cuenta de Twitter, era lo que teníamos. Toma ya. Y, y bueno, pues con cuatro o cinco mil usuarios decidimos empezar a probar el modelo de negocio. Uh -huh. Empezamos a sacar informes para entregar a clientes y el planificador también llegó el momento de limitarlo para que hubiera una parte gratuita y ya si necesitas planificar mucho más, pues eh, pago. Venga. Y, y esto lo empezamos a probar en septiembre del año 16 uh -huh. y, y empezó a funcionar bien. O sea, eh, la Ninguna verdad pega, que... ¿no? O sea, a usuarios? o sea, ¿a qué rime vais a convertir, ¿Y este es convertir parte de esos usuarios a, sí. a pago? ¿cómo sí, funciona? Eh, al principio, eh, bueno, yo la verdad que decía, si se, si se pasan a Premium 10 y me pagan el servidor, donde está todo, pues encanta, yo contento. Oye. Pero el, desde el primer mes empezaron a registrarse, empezaron a pasarse a Premium con más facilidad. Eh, así que bueno, durante el 2016 seguimos probando, metiendo pues planes anuales porque cuanto más profesionales eran los clientes pues más cosas nos pedían relacionadas con el pago, relacionadas con las facturas, eh, todo esto ¿no? Eh, en el año 16 fue cuando constituimos la sociedad también, al principio operábamos como autónomos pero ya en el, en el 16 constituimos la sociedad y yo decidí dejar mi trabajo eh, esas navidades porque ya había bastante volumen de operación, pues quiero decir en el día a día había que dedicarse un poco. Y, y, y la verdad que no tenía mucho tiempo y ya estaba más o menos probado, ¿no? Claro. Así que dejé mi trabajo en enero del 17, aunque seguí colaborando por horas con mi anterior empresa durante cinco meses. ¿Vale? Y porque y... los ingresos en ese momento igual eran como unos 3.000 euros al mes. Vale. Nos daba para pagar servidores, claro, todo esto es bootstrapping puro, entonces eh, nos daba para pagar servidores eh, también el detonante fue que una persona me contactó por Linkedin diciendo que quería trabajar conmigo en Metricool. Eso tuvo que la leche, ¿no? Y entonces quería empezar a hacer las prácticas claro. en de marketing. Y dije, bueno, pues si voy a tener una persona haciendo prácticas... Pero yo ya trabajaba, por ejemplo, con Isabel Romero, de, que era freelance, la teníamos ya contratada, pero ella estaba en Alicante, nosotros en Madrid, pero ya si iba a tener un becario necesitaba una oficina y necesitaba estar con él horas para, para que aprendiera y sacáramos cosas juntos adelante. Así que ese fue el detonante de dejar mi trabajo y, y montarme con él, con Pablo. Luego enseguida llegó Alberto también al mes y empecé a montar el equipo de marketing. Ahora vamos a retomar esa historia, vamos a hacer un parón, porque como no hemos explicado bien lo que es Metricool, uh -huh. vamos a ello. A día de hoy, ¿qué es, ¿qué es Metricool? ¿Cómo lo defines? Pues Metricool es una herramienta que ayuda a eh, social media managers, uh -huh. profesionales de marketing digital, eh, a mejorar sus resultados y, y a ahorrar tiempo sobre todo con el uso de datos. Uh -huh. ¿vale? La parte que es más fuerte en métrico es la parte de analítica. Y luego usamos esa parte de analítica, pues analítica para generar informes, para entregar a los clientes automáticos, pero también para en el planificador recomendar las mejores horas eh, o este tipo de… ¿no? Para, en general, para medir claro. el resultado, medir el engagement de las publicaciones, todo lo que se hace en redes sociales y en plataformas de publicidad. Y, y entrando en detalles, ¿cuáles son las partes que tiene vuestro producto? Lo digo porque es muy interesante para la gente que nos ubique, porque hace un mogollón de cosas, o sea, uh -huh. es como un all-in-one, tanto de planificación como de análisis y demás. ¿Cuáles son las piezas clave del producto? Bueno, pues sobre todo nos integramos... Bueno, tenemos un, un tracker para la web, con lo cual tenemos analíticas de la web, uh -huh. y nos integramos con Twitter, con Facebook, con Instagram, LinkedIn, Google My Business, Facebook Ads y Google Ads. Entonces, juntamos toda la información de todas estas plataformas en un único sitio eh, y generamos dashboards que son muy sencillos de entender. La idea, ya te digo, siempre ha sido que pases cinco minutos mirando datos. Claro. ¿vale? Y con, con esos datos pues ya sepas lo que tienes que hacer, pues planificar un poco eh, los siguientes meses en función de tus acciones pasadas. Claro. Además, puedes monitorizar competidores también, con lo cual no solo aprendes de tus errores, sino de los sí, errores además. de los competidores. Y, y poder implementar muchas más tácticas en redes sociales que al final bueno pues eh, son súper creativas. Hay que estar siempre haciendo cosas distintas para seguir creciendo. Claro. Y luego tenemos la parte del planificador, eh, que se puede planificar con un calendario, se pueden planificar con autolistas, que ahorran todavía mucho más tiempo. Eh, tenemos algunas otras utilidades, como la posibilidad de contestar mensajes y comentarios de redes sociales. Tenemos un analizador de hashtags para eventos, con pantallas en tiempo real, tipo social walls. Eh, un link para Instagram para poder dirigir tráfico de Instagram hacia distintas landings. El típico link de la bio. Yo eso siempre lo, lo pongo como ejemplo porque hay herramientas americanas que te cobran 30 o 40 dólares al mes solo por tener eso y, y en vuestro caso va incluido en, en todos los planes y es súper útil. Está incluido en los planes, sí. Eh, efectivamente como en Instagram no puedes poner enlaces en las descripciones de las fotos, solamente hay un enlace clicable que es el de la bio pues hay que sacarle el máximo partido. Claro, claro. Y, y bueno pues ahí ya tengo un montón de herramientas y utilidades que basándose en los datos que recogemos pero ahora por ejemplo eh, estamos creciendo mucho en la parte de gestión de campañas de Facebook Ads y de Google Ads y entonces también estamos ahora implementando un asistente de creación de campañas que se apoya en tus resultados de redes sociales para recomendarte eh, lo que va a funcionar mejor en, en esas campañas de publicidad. Es decir, si normalmente tus seguidores son mujeres de 25 a 45 años, pues ya te, crea, te aconsejamos esa segmentación, no? por ejemplo, para la campaña de publicidad. Mola, lo, ten, lo tenéis todo. Para mí es una solución no one, reemplaza cualquier, prácticamente no hace falta... Yo a Juan Pablo le, le dije cuando, cuando fuimos a Gijón, digo, oye, yo os uso para casi todo solo para estas dos cositas. Y me dijo, no, no, si tenemos también un, un widget para el Chrome, tenemos también este tipo de herramientas, y a día de hoy ya es como mi in one para, para gestionar todas las redes sociales. De hecho, las autolistas, yo es que soy muy friki de estas cosas, entonces me parecen súper útiles, que es, tú tienes tu contenido del blog o de lo que sea, lo metes en una autolista, yo en mi caso le digo que recicle el contenido, es decir, que, que no… Que sea circular. Que sea ¿no? circular, y entonces así, pues contenido antiguo de mucho valor. Por ejemplo, en este podcast es, es obvio, ¿no? Hay podcasts que hemos grabado hace un año y medio que son... Que son útiles para claro, cualquier momento. día. Claro, entonces están ahí circulando y estás moviendo un contenido y ya genera, del tráfico que nos viene de Twitter, la mitad son de las autolistas. Uh -huh. Entonces es una, una herramienta genial para claro, que... Claro, le dedicas muy poco tiempo. Claro. Lo puedes replanificar en bloque... Justo. No tienes que ir publicación a publicación, o sea que... No, no, es la leche. Uh -huh. En lo que comentabas ahora de la parte de Ads, para llegar a este punto, hace poco anunciabais que os habéis hecho partners de, uh -huh. de Google. Sí, Cuéntanos un poquito esto y también el proceso. ¿Cómo es el proceso de una empresa como, como vosotros, que al final, pues, bootstrapping, con pocos recursos y más, de ir a llamar a la puerta al señor Google y decirle, queremos trabajar con vosotros? Bueno, la verdad que en el caso de Google, yo había intentado llamar a algunas puertas y, y, y bueno, es una empresa enorme, Google. Sí. Es una de las grandes corporaciones mundiales, ¿no? Eh, y, y no había conseguido encontrar que tuvieran un partnership adecuado a nosotros. Luego ya he descubierto que es que en realidad no está, no está público. Vale. quiero decir, que son ellos los que contactan con los candidatos que, que consideran, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues nos contactó una persona desde México, porque, bueno, México es nuestro segundo país vale. en usuarios. Y, y pues había oído de nosotros, ¿no? pues supongo que habla con otros partners que tengan allí. Y bueno, pues había oído de nosotros y le pareció que podíamos ser un buen candidato para, para este programa de partnership con, con, eh, con Google. Entonces, bueno, pues empezamos a hablar con él. Enseguida vio que nuestra sede estaba en Madrid y entonces dio entrada a la persona que llevaba el sur de Europa. Eh, los, el Partnership del Sur de Europa y a partir de ahí pues ya seguimos, seguimos con la oficina de, del Sur de Europa, ¿no? Que tienen una oficina en Madrid con un par de personas okay. y en París con otras tres o cuatro personas, que son los que llevan un poco Partnerships de, pues, del Sur de Europa. Nos tienen divididos así, ¿no? Porque luego el, el núcleo fuerte lo tienen en Londres, uh -huh. que sería un poco como el centro de, de, de aquí, la oficina de europea uh -huh. y... Y luego pues tienen más gente, sobre todo para los nórdicos, que supongo que culturalmente somos bastante distintos. Así sí, que... y que ahí también moverán más dinero seguramente que, que aquí. Sí, sobre todo Alemania no Alemania y Francia son un poco sí. los motores. Los principales mercados. Claro. Y en todo este proceso, eh, ¿qué, os, ¿qué os pide? ¿no? ¿Qué le pide Google a una empresa para Bueno, para lo, lo primero es alinear nuestros intereses. Eh, nuestros intereses de negocio, nuestros intereses técnicos y conocernos. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues al principio era sobre todo que ellos nos cuentan eh, qué es lo que buscan en los distintos partners y lo que buscan en realidad es solucionar los problemas que tienen sus clientes. Y hay algunos que no pueden solucionar ellos mismos. ¿no? Eh, por ejemplo, el administrador de anuncios de Google es una herramienta muy complicada de utilizar. Eh, y porque está orientada a agencias a profesionales que además hacen certificaciones para ser expertos en sí, se en, que es que es un máster eso es para ser, para poder manejar bien esa herramienta eh, pues no, no, no te queda más remedio no te tienes que especializar mucho y sin embargo hay un montón de clientes potenciales de Google ahí fuera no pequeños negocios que no son capaces de crear sus campañas ahí y necesitan hacerlas pues por ejemplo en una herramienta como Metricool no claro. mucho más accesible para ellos y luego bueno pues buscan partners de distinto tipo, ¿no? Lo que buscaban en nosotros justo era eso, ¿no? La aproximación a, a pymes, a gente con menos especialización. Eh, pero luego pues buscan igual empresas que estén muy bien posicionadas en e-commerce para... en realidad lo que buscan es que las campañas que hagas con Google funcionen mejor claro. que si no está el partner ¿no? y, y llegar a sitios donde no pueden llegar ellos pues por su claro. tamaño, por sus costes. Generar un ecosistema más rico que haya más opciones pero al final es todo el mundo va a usar los servicios de Google por debajo de una forma u otra. Claro, claro, sí, sí. O sea, en realidad es abrir canales claro. Y, y, bueno, pues que seamos útiles para ellos y, entonces, pues nos tengan en cuenta, ¿no? A nosotros eh, lo que nos beneficia, eh, bueno, pues es que tenemos acceso a, a bueno, tenemos un manager, ¿no? Uh -huh. Que nos coordina un poco todas nuestras necesidades. Eh, entonces, bueno, pues sobre todo información, la verdad, claro. es, lo, es lo más útil para nosotros. Información, saber eh, las, nuevas, las nuevas APIs que van a lanzar, por dónde se están moviendo, pues para intentar estar a la última, ¿no? Pero... Pero la verdad que es sobre todo información vale. eh, y contactos pues con otros partners que están haciendo cosas parecidas, aprendemos sí. de ellos, ¿no? pues vamos a eventos. Eh, sí. Este año estuve en Londres en un evento que organizaban para partners europeos y el mes que viene voy a ir a Dublín también a un evento mm. parecido, entonces, bueno, pues esto la verdad que nos enriquece claro. y, y yo creo que aporta bastante a nuestros usuarios, claro tener no. toda esa información y, y el apoyo de ellos para desarrollar nuevas cosas. ¿Y es lo mismo con Facebook? O, porque claro, también haces las campañas de, de Facebook o la relación es distinta. Eh, en realidad, bueno, para, para poder trabajar con Facebook, igual que con Google, no mm -hmm. es necesario ser partner, ¿vale? Eh, lo que sí es necesario es ser una, una empresa autorizada por claro. ellos, ¿vale? Pero luego eh, Facebook tiene un programa de partnership uh -huh. eh, y ese sí es público, vale. tú puedes aplicar, ¿vale? Lo único es que el, el programa de partnership en, que nos eh, encaja mejor a nosotros uh -huh. es uno que tenían, que se llamaba Community Management, vale. que lleva cerrado un par de años, o sea que no, no están aceptando nuevos partners de esa categoría. Y, y otras categorías de partnership que uh -huh. tiene Facebook no nos encajan tan bien. Claro. Ahora que estamos implementando más cosas de campañas de publicidad, pues igual sí que Tira tiene sentido que nos hagamos partners de Facebook, eh, de adtech por uh -huh. ejemplo, ¿no? que sería la, la categoría de, de publicidad. Uh -huh. eh, pero como te digo, el, el, el sistema de Facebook es público, uh -huh. súper accesible. <coughs> Lo tienen, además, mmm, la verdad que muy trabajado. Eh, tienen una herramienta para, para, las erra, para las aplicaciones que se conectan con Facebook y desde ahí pedimos los permisos uno a uno. ¿vale? Cada dato al que quieres hacer, tienes que pedir una solicitud. Ellos, la revisan. Eh, ellos, o sea, tú explicas todo lo que quieres hacer, lo tienes que implementar primero en un sandbox, ¿no? en, como en una caja de arena ¿no? sí. de niños. Ahí Te dejan implementarlo ahí, o sea que tienes que hacer todo el esfuerzo sí. de desarrollo. Les haces un vídeo, les das un usuario de prueba en un entorno ta, eh, que no es el de producción sí. Ellos hacen la revisión, ven el vídeo y te autorizan o no te autorizan a obtener esos datos, ¿no? vale. La verdad que desde, desde las últimas polémicas ¿no? de Facebook sí. con sus partners y el acceso a datos, esto lo tienen súper claro. controlado. Está bien, está bien saber que lo van capando un poquito y controlando, a menos es. chequeando qué es lo que hace la, la gente. Eso es. Luego, a través de esta herramienta pues nos comunican todos los cambios que hacen en las APIs. Eh, sabemos todos los cambios, además, que están previstos, porque también tienen sus, sus roadmaps. Y, y, o sea que la, la comunicación con Facebook in, en nuestro caso vale. es súper fluida. Vale. Hablábamos cuando la parte de Instagram, que es a lo mejor como más cerradita, ¿no? El ecosistema de, de Instagram. Bueno, Instagram tenía un API propio que lo. Bueno, lo, decidieron cerrarlo por partes, queda una parte pequeñísima abierta, ya lo han cerrado prácticamente todo. Y a la vez que empezaron a cerrar ese API de Instagram, abrieron uno en Facebook que te da acceso a los datos de Instagram. Pero ahora ya lo tienen todo integrado, ¿no? Vale. Dentro de, igual que haces la publicidad de Instagram desde Facebook Ads, pues toda la parte de APIs también se hace desde Facebook. Eh, entonces, bueno, pues es lo mismo. Tienes un montón de permisos eh, que aplicar o que solicitar para acceder a datos de Instagram y tienes que hacer una solicitud y te los proporcionan. La parte que está más complicada es la de publicación porque es la que tienen más cerrada, la tienen cerrada y restringida además solo a unos socios eh, seleccionados que son casi todo... Eh, herramientas americanas claro. eh, y además aún así está muy limitado quiero decir que por ejemplo no, no se pueden planificar stories ni, sí. ni este tipo de cosas ¿no? entonces eh, como la necesidad de mercado está y es tan fuerte pues luego surgen empresas pues que pirateando APIs, claro. eh, pidiéndote la contraseña, haciendo cosas que van a encontrar los términos de uso pues acaban ofreciendo el servicio lo cierto es que últimamente lo han cerrado esto casi todo, ¿no? Mm. Yo no sé si te acuerdas hace dos años, la compra de likes, compra sí, de seguidores, todo de 200 esto, 200.000 sitios 200.000, y ahora la verdad que está bastante más sí. restringido, ¿no? no te puedo decir que esté sí, completamente sí. controlado, pero ya es bastante más difícil encontrar herramientas claro. que hagan este tipo de cosas ¿no? eh, te comentaba antes que yo he hecho mi primera planificación en Instagram desde Metricool y la verdad que bueno, que habéis conseguido dar con la tecla de respetando pues todas las consignas ¿no? de Uh -huh. sin utilizar APIs raras y demás de hacer un sistema de publicación bastante fácil que es yo. yo en mi caso lo planifique en la web lo recibo en la aplicación móvil y ya me dice, oye, te has descargado el contenido multimedia y tienes copiado el texto en el portapapeles vete a Instagram y ya simplemente selecciona el contenido y tirar es decir, que dentro de lo que cabe habéis Exacto. sido muy ingeniosos en la solución intentamos facilitar la vida al usuario pero obviamente la publicación directa sería bueno, la publicación claro. directa la hacemos en Twitter Facebook, LinkedIn y Google sí. My Business y en Instagram tiene que ser a través de a través de la aplicación móvil porque solo puedes publicar en el móvil. Claro. Pero bueno, muy bien, chapo, chapo. Muchas bueno, gracias. Ha, ya has dicho antes, yo creo uno de los problemas ¿no? o durezas de vuestro negocio es que las APIs cambian, ¿no? Porque al final integráis mm. Mogollón de canales ¿Cuánto tiempo os lleva estar pendiente de estas cosas y estar los ¿Algo duro o, o más o menos está bien organizado y todos os avisan de buenas formas? Eh, bueno, como te decía, Facebook sí que nos avisa. Uh -huh. Nos avisa prácticamente de todo. Aunque, por ejemplo, esta misma mañana he recibido una notificación de que ayer hicieron un cambio y que lo habían revertido hoy. Vale. ¿vale? O sea, ah. quiere decir que ha debido ser un poco eh, urgente claro, y, no. y, y bastante limitado. ¿no? O sea, Facebook sí que nos avisa con bastante tiempo, incluso con meses, si pueden de todos los cambios que hacen y entonces a nosotros nos da tiempo a planificarlos, ¿no? Las, las APIs tienen versiones Ajá. y Facebook lanza una versión normalmente cada dos o tres meses. Vale. Y están vivas seis versiones, es decir, que prácticamente si tú desarrollas contra una versión ahora más o menos moderna, normalmente te durará casi dos años o por ahí, vale. ¿Vale? Eh, lo que pasa es que eh, a medida que vas metiendo funcionalidades intentas siempre desarrollar a la versión más moderna pero siempre tienes funcionalidades más antiguas claro. en las versiones más antiguas del API con lo cual al final cada tres meses algo tienes que estar cambiando mínimo hmm. ¿vale? y a veces pues no es tan fácil porque tú ofreces un servicio y el cambio implica que cambias el servicio que claro. ofreces también ¿vale? entonces a veces pues hay, hay que ser bastante creativos haciendo esa <risa> esa migración la verdad que Facebook nos lo pone fácil avisándonos dándonos toda la información eh, pero otras redes sociales no nos lo ponen tan fácil, ¿no? LinkedIn, por ejemplo, eh, hace cambios sí. sin documentar y que quedan ahí ya y con la documentación obsoleta durante dos años. Claro. Eh, el propio Google, la verdad que, eh, bueno, tenemos bastante acceso a información y tenemos personas que nos ayudan, ¿no? Pero eh, está haciendo un montón de cambios en las APIs y, mm. y la verdad que eh, cuesta bastante estar al día. Mm. Tenemos que estar pues, leyendo blogs que, donde comunican sí. cosas, pero que no... No eh. Hay un sitio oficial y estoy suscrito aquí y me entero de todo. Exacto, ¿no? porque lo ideal es que te manden la notificación claro. cuando hacen un cambio, no que tengas que entrar todas las mañanas a ver si hay cambios en todas las documentaciones, ¿no? porque son bastante, claro. son bastante extensas. O sea, tú desay desayunas con documentación de Google casi. Pues sí, sí prácticamente sí. Eh, y luego pues la verdad que somos muy reactivos cuando hacen un cambio que no estaba avisado y nos impacta, pues la verdad que somos súper rápidos corrigiéndolo sí. en el momento, eh, con lo cual el impacto en los usuarios pues, es muy pequeño, ¿no? Sí, pero que tenéis que estar al pie del cañón. Sí, o sea sí, hay que, que estar, hay que estar al tanto. Para los que luego usamos las herramientas, que nos demos cuenta que para que podamos estar tranquilos y todo funcione, hay que gente que, sí, que sí, esté sí, pendiente. Sí, sí, totalmente. A día de hoy, ¿cuáles son vuestros números? Porque a mí cuando me, me contaste los usuarios que tenéis, yo, me, o sea, yo los flipé porque sois muy grandes. Uh -huh. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es Metricool? ¿Cuánta gente sois? ¿Números? Bueno, pues en el equipo ahora somos unas 14 personas aproximadamente porque siempre hay algunas personas así un poco más periféricas, claro. ¿no? Que no sé si contarlas enteras o no. A, eh, a, cachitos, a cachitos. A cachitos. Pero así más o menos a jornada completa pues seríamos unos 14. En la oficina de Madrid pues estaremos unos 9 o 10 uh -huh. y, y luego pues tenemos una persona en Alicante, en Murcia, en, en Colombia… Eh, con lo cual, bueno, pues al final el equipo crece y la verdad que es, para mí es la parte más complicada, ¿eh? claro. las, las personas. También es la que te da más satisfacciones, claro. eh, pero es la parte más complicada de gestionar, gestionar personas. Claro. Eh, y luego, pues lo que es el producto, eh, uh -huh. tiene ya unos 320.000 usuarios, son usuarios gratuitos, ¿vale? Porque Metricool es freemium, tiene una parte free y una parte premium. Uh -huh. Y utilizamos la verdad, la parte gratuita para darnos difusión. Claro. Sería un poco como nuestro lead magnet ¿no? uh -huh. eh, de un blogger no que pone... o no, bueno, cualquier otra eh, empresa o producto eh, que pone algo gratis, descargable, no uh -huh. que sirve para ir generando confianza, pues esa es nuestra parte free. Y además nos ayuda a darnos difusión, porque hay mucha gente que lo va a utilizar free toda la vida, y eso está fenomenal, y gracias, y hablan de nosotros. Uh -huh. eh, y luego pues tenemos un, algunas funcionalidades están limitadas uh -huh. y entonces hay una versión Premium con distintos planes en función de las redes sociales que gestionas, del número de clientes que llevas en redes sociales básicamente. Entonces pues la parte Premium está orientada a agencias, a freelance que uh -huh. llevan community managers o social media managers que son freelance y, y también a empresa final que tiene su departamento de marketing y necesita gestionar uh -huh. las redes sociales. Entonces bueno pues de los gratuitos, del total de usuarios tenemos unos 320.000. Y clientes de pago, los que están suscritos, pues uh -huh. con una cuenta activa este mes, unos 4.500. Está muy, muy, muy, muy bien. Y ¿compartís con ellos después cuánto facturáis al mes? ¿Qué mes retenéis? Eh, pues este mes, que lo cerramos ya mañana, eh, pues unos 75.000 euros. ¡Ole, oh, enhorabuena! Estas es son unas cifras brutales. Poquitos, lo hablamos en su día, poquitos SaaS en España consiguen esas cifras y sobre todo que estáis creciendo continuamente. Que es un... Claro, o sea, el reto está en crecer. Claro. En crecer, porque el modelo de negocio implica seguir creciendo ¿no? para poder eh, pues hacer más cosas, ¿no? Tenemos muchos planes. Claro, El, como hemos hablado de cuentas de pago, ¿cuál es el pricing? Porque también la gente, eh, yo a mí, me, el plan que tenéis, el baratito, me parece súper barato para todo lo que tiene. Uh -huh. Cuéntanos un poquito Vale, Pues el primer plan de pago cuesta 15 euros al mes y te permite gestionar hasta 10 clientes en todas sus redes sociales. ¿Vale? con lo cual él debería servir para casi todos los freelancers, el que llamamos individual vale, porque solamente te permite utilizarlo por una persona tienes una cuenta, un usuario y una contraseña pero te permite gestionar hasta 10 clientes y luego tenemos otros planes ya más orientados a agencia, que sí que te permiten crear usuarios adicionales para colaborar eh, por ejemplo crear plantillas de informes por clientes y, y esos planes pues van desde los tres perfiles desde los tres clientes que gestionas hasta los 250 y el precio del más alto son 300, 299 euros al mes. Eso ya para una agencia grande... Yo claro, hablamos de que tienen 250 no, clientes. O sea, que, que, un... que es ser muy baratito por cliente. Claro. Lo claro. bueno es lo que con el plan individual, yo te lo decía, yo, yo gestiono las cuentas de, de todas mis empresas y es que, es que no, es lo notas, no lo claro. notas, y es que es, un, es nulo el coste que tiene, o sea, que es la leche. Eh, quería preguntarte, claro, vosotros veis mucho el uso que hace la gente de los distintos canales, de de distintas redes sociales, Google My Business y demás. ¿Qué redes sociales están utilizando más o, o funcionan mejor? Bueno, la estrella es Instagram, ¿vale? ¿vale? Porque cuando empezamos, la verdad es que el negocio nos venía de Twitter. Uh -huh. eh, gestionar cuentas de Twitter era lo que era un dolor entonces. Claro. Hoy en día eh, ha bajado muchísimo. Uh -huh. eh, se sigue utilizando, pero por sectores, uh -huh. Y, sin embargo, Instagram es lo que, lo que tiene muchísima penetración. Entonces, eh, además, a través de Instagram nos llega Facebook también porque, eh, como te digo, tienen las cuentas están vinculadas, claro. con lo cual al final conectas eso y, y también la cuenta de Facebook Ads porque, quien más o quien menos, algo de inversión haces, ¿no? Aunque sea promocionando claro. algunos posts o algunas cosas así. Sí. Eh, y luego la verdad que Google My Business también está creciendo muchísimo, por eso decidimos integrarlo también en Metricool. Eh, aunque en realidad, eh, bueno, hace un tiempo se utilizaba solo como SEO local, ¿no? mm. como para aparecer en las búsquedas, para tener como el, el snippet este que sale no en sí. Google eh, con la localización, pero la verdad que cada vez es más social. O mm. sea, los restaurantes lo utilizan para comunicarse con sus clientes, que les dejan reseñas, responder, generar confianza, es decir, lo mismo que hacemos en, en redes sociales, claro pues se realiza también en Google My Business. De, de, ¿De la gente que usa Instagram veis algunos tipos de acciones o contenidos que funcionen mejor o, o a lo mejor no, no llegáis a, a tener esa visibilidad? Bueno, la verdad que hicimos un estudio incluso vale. que además tenemos que renovar dentro de poco y, y la verdad, por lo menos cuando hicimos el estudio eh, se decía mucho que el vídeo era uh -huh. lo que mejor funcionaba. Vale. Y, y el estudio pues no, no lo dejaba tan claro. ¿no? Vale. Al final el ochenta y pico por ciento del contenido que se genera por las marcas en Instagram son fotos uh -huh. y, y solamente funcionan mejor los carruseles, vale. pero porque tienen más fotos. ¿vale? Uh -huh. Sabes que además cuando haces un carrusel aparece tu primera foto una vez y uh -huh. luego cuando entras, aparece, cuando entras otro día o otra hora te aparece la segunda foto del carrusel, es decir, tu, tu post sale más veces. Claro. En, los, en el timeline de los usuarios. Entonces, el carrusel funciona un poquito mejor que los posts, que los posts de tipo imagen, y los vídeos es lo que peor funciona a nivel de engagement, a nivel de interacción. ¡Qué curioso! ¿Vale? El, es, eh, también el... dependerá del objetivo que tengas, claro. obviamente, pero a nivel de engagement claro. es lo claro. que peor funciona. Lo que menos da de hacer conversación o... Muy interesante y, lo, y tiene mucho sentido. Leí el otro día un informe, bueno, un informe no, una noticia, de que Facebook había hinchado sus métricas de vídeo, pero entre uh -huh. 1,5 y 9 veces, y había recibido muchas demandas. O sea, que también ha habido yo con un hype claro, de, del exacto. vídeo que venía mucho por el interés de Facebook de vender este con, como contenido publicitario. Exacto, bueno, no hay duda que el vídeo sí que nos hace pasar más tiempo dentro uh -huh. de la red social, y eso sí beneficia extra sí. ¿no? a la red social. no Cuanto más tiempo pasamos ahí, más posibilidad hay de, de que veamos anuncios. Claro. Entonces, el vídeo sí favorece bastante el poder de negocio de la, de la red social. Pero a las marcas no les funciona también. De hecho, en Instagram, sabes que la métrica que se ve en los vídeos es la de reproducciones, sí. no es la de likes. Sí, tienen menos vale. likes que las fotos. Tienen foto, menos likes no, ¿no? que las fotos, con lo cual si publicaran tanto el número de likes, la gente igual hacía menos vídeos. Vale. Y, y las reproducciones además, es curioso porque claro, están, suelen estar en autoplay. Es sí. decir, que si tú a nada que pares Son impresiones. Décima, claro. Al final es prácticamente el dato de las impresiones. Si vale. lo comparáramos con las impresiones de las fotos, pues sí, sí. también saldrían perdiendo. ¿no? No, muy interesantes eh. estos datos. Uh -huh. Sí. Eh, bueno, esto es lo que observamos sobre las, sobre las publicaciones. Y luego las stories. Las stories, la verdad que o sea, yo en realidad mi opinión y viendo los datos es que funcionan bien, ¿no? Sí. Pero nos parece que, que tienen mucho más alcance porque salen arriba, porque generan como una interacción muy rápida, ¿no? Claro. Eh, quiero decir, de repente ves a mucha gente viéndola y, y sin embargo, los eh, generan pues, como un alcance adicional a los posts de un sí. 20, un 30 claro. no es, quiero decir, que, que no funcionan tan bien como los posts. Sí. Ten en cuenta que los posts permanecen ahí para siempre, pues ¿no? Claro. En tu timeline y las stories caducan en 24 horas. Sí. Lo que pasa es que sí que son como la burbuja, como burbujas, ¿no? de las burbujas del champán, ¿no? Están ahí arriba y te permiten pues, que la gente entre en tus perfiles, o sea, es un punto de entrada fenomenal, ¿no? Para, para la es cuenta Casi lista. como un reclamo para el feed Exacto. muchas veces, y así también. Exacto, pero no hay que olvidarse del feed, claro. al final es lo que lo que perdura ahí. Muy, muy, muy buenos aprendizajes. Decías también de Google My Business, ¿cómo crees tú que hay que gestionar un perfil de Google My Business? Porque hay mucha gente que todavía tenemos esa sensación de yo preparo mi página en Google My Business, la dejo ahí y, me y, olvido. y ya está. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué consejos darías a esta gente? Bueno, la verdad que en Google My Business puedes publicar post y puedes publicar fotos. ¿Vale? Hay dos secciones eh, con esta clase de contenido. Además, los posts caducan, es decir, tú publicas un post en Well My Business y en un mes no se ve. Ah, eso no lo sabía. ¿Vale? Se, ven, eh, se ven solo los más recientes y además, cuando ya llevan tiempo, desaparecen de la sección de post. Entonces, eh, hay que estar generando contenido frecuentemente. Vale, porque este clase de contenido es el que, el que genera confianza. Y además, eh, nosotros lo hemos observado en Metricool, yo la verdad que no era nada partidario ni siquiera de hacer la ficha de Google My Business para Metricool, porque nosotros no atendemos al público, no tenemos un negocio local. Yo pensaba, no nos buscan en, en Google Maps. Vale, pues la realidad es que tenemos búsquedas y tenemos visitas, porque sí que hay gente que busca Metricool eh, sede, por ejemplo, en Google. Para saber de dónde somos. ¿no? Exacto. Eh, o métrico oficina. Entonces, si, si nosotros tenemos bien preparado eh, nuestra ficha de Google My Business, cuando buscas eso, aparecen pues, nuestras fotos de la oficina, nuestras fotos del equipo, muy parecido a nuestro feed de Instagram, en realidad. Pues generamos una confianza adicional. Dicen, ah, mira, tienen aquí la oficina y mira el equipo cómo son, lo que hacen, ¿no? Con lo cual, eh, incluso para una empresa como nosotros, es beneficioso... Es Luego hay, hay mucha gente, eh, yo por ejemplo para venir a tu oficina lo he buscado en Google Maps, claro. he buscado Product Hackers, no, mm. no me sabía la dirección, eh, con lo cual si la ficha está preparada y vienen ahí los datos de contacto y todo, pues... Es que lo hacemos mucho, o sea, yo a día de hoy sin Google Maps no, no sabríamos claro. fuera a ningún lado, entonces es muy, muy directo el, el buscar cualquier dirección. Y claro, cualquier pero razón. antes buscábamos más direcciones, claro. te las tenías que saber, o las sí. preguntabas y luego las buscabas y ahora buscas directamente el, la oficina, el negocio al que vas con lo cual es el primer, el primer vistazo ¿no? que le pegas a la oficina antes de llegar. Claro, pues, no, ya sabes, cuidar la ficha y poner contenido, que también, uh -huh. a, mí, a mí me lo explicabas cuando, cuando íbamos a Gijón, esto al final es como una red social más, ¿sabes? ir publicando exacto, el contenido exacto. para que la gente te busque, vea que hay una actividad, que hay un movimiento, que hay un cariño ahí puesto. Uh -huh, eso es, además que se puede reutilizar contenido de Facebook claro. o de Instagram, ¿no? obviamente cada, cada lugar tiene su especialidad, uh -huh. Eh, o lo que quieras transmitir en cada sitio, claro. pero puedes utilizar contenido. Sí, que tampoco se nos tienen que caer los anillos, ¿no? Veces, es, sobre todo sí, cuando sí. somos pequeños hay que ser claro, muy claro. pragmáticos. O sea, obviamente como... lo ideal sería no repetir, claro. tal, pero bueno, todos sabemos luego las limitaciones sí. que tenemos. Luego no lo hacemos ahí. <risa> es la realidad. Ahora vamos a entrar en un bloque. Que esta es una, casi una pregunta tuya a ti mismo, porque la hacías en el, en el podcast que le hicimos a Paul Rodríguez Rius de, de, Rius de Factura Directa. Eh, nos preguntas que desgranara un poco el funnel y la verdad que hicimos el episodio casi con, sí, lo con eso. hace un par de semanas y la verdad que me arrepentí mucho de poner la pregunta. ¿no? Le dije, Joder, tengo". Porque tocarla, no, lo contó súper en profundidad. Sí, Aprendimos sí, sí. un montón, escuchando su respuesta. Pues hoy vamos a aprender de ti, porque claro, tenéis, como he dicho, 320.000 usuarios registrados y vamos a ver todo, todo el funnel, empezando por eso. ¿Cómo captáis esos, esos usuarios? ¿Cuáles son vuestros principales canales de captación? Vale, bueno, la verdad que es súper diferente a cómo lo hace Paul vale. en factura directa. ¿no? Tenemos que, aunque, aunque en factura directa, escuché que tenían también una versión gratuita, ¿no? sí. que te quedabas después de haber hecho el trial, hmm. Su objetivo fundamental es que durante un periodo corto de tiempo pruebes, no que era un mes, eh, sí. que durante ese mes pruebes la, la herramienta y te pases a Premium o te decidas quedar gratis. En métrico claro. el del flujo es justo al contrario, entras de gratis y luego ya decides si te pasas al Premium o no. Sí. ¿Vale? Entonces el, el enfoque es completamente distinto. Claro. Es verdad que nuestro principal canal de captación, al menos que podamos medir, es el, es el blog. ¿vale? Vale. decir, ahí sí que. Porque creo que Paul dijo que también. también sí, el SEO para el ellos importante. es importante. Es bastante importante, pues para nosotros también, ¿no? Nuestro blog ha crecido mucho y la verdad que eh, nos trae bastantes registros, ¿no? Porque hablamos de los temas que les preocupan a nuestros claro. usuarios y aunque la mayoría son bastante informativos, bueno, pues mm. acaban cogiendo confianza en nuestro producto claro. y nos, nos conocen, aunque solo sea por entrar en nuestro dominio. Mm. ¿Vale? Luego es verdad que hay algunas búsquedas más transaccionales uh -huh. que te llevan al registro directo pero ahí hay más competencia claro. y suelen ser mucho más pequeñas, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, al final las, las informacionales nos dan, nos dan mucha visibilidad. Y, y, pero luego, eh, en realidad, bueno, mi intuición es que el boca a boca termina siendo el principal canal de captación, ¿vale? ¿vale? Sí. Y es porque hacemos muchas cosas uh -huh. eh, que no siempre podemos medir eh, su performance uh -huh. concreto, ¿vale? Porque... Eh, pues, bueno, al final haces cosas en redes sociales y una persona le enseña a otro lo que el último vídeo que hemos publicado en Instagram, ¿no? Y luego, pues, gracias a eso nos conocen y se deciden registrar más adelante, pero no, tiene, no, no tenemos manera de medir eso, ¿no? Claro. Y, y, y te lo digo porque en realidad, eh, bueno, el, el SEO, pues, sabes que tiene como... Eh, a veces eh, creces muy rápido, a veces bajas, pues porque al final es un tema competitivo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eh, yo sí he, he visto que hay eh, meses en los que tenemos menos visitas uh -huh. en el blog y sin embargo los registros son mucho más altos, ¿no? Y, y bueno, pues sí que podemos saber los que se han registrado directamente del blog, uh -huh. eh, pero no se justifica, ¿no? Eh, entonces, pues, vamos, yo estoy seguro de que al menos un 40% o así nos viene del boca a boca y esto viene por el, la parte free, ¿no? ah, La vale. parte free es la que nos da esa difusión, esa barrera de entrada súper baja, claro. eh, te registras, eh, incluso si, si no conectas las redes sociales en ese momento, pues porque igual te has registrado en el móvil y lo dejas para más tarde, prefieres hacerlo en el ordenador, pues como luego mandamos algunos mails, ¿no? uh -huh. los mails de bienvenida, donde explicamos todas las funcionalidades que tiene Metricool, eh, y luego todos los días, uno de cada mes, mandamos un mail resumen, eh, con tus analíticas del mes, y si no tienes conectada alguna red social, te recomendamos que la conectes. Ah, oh, guay, o, o sea, sea te lo cual, hacemos... automatizado para como un pepito grillo. Claro, ¿no? de... hacemos una repesca ahí. Eh, claro. Además, como se manda todos los días uno, si no piensas conectar, pues claro. al final seguramente te acabes dando de baja o como mínimo el co del correo, que lo puedes desactivar también, si no lo quieres recibir. Y, y entonces, pues, eh, yo sí que considero que ese correo es bastante relevante a la hora de generar activación, uh -huh. y, ¿vale? Porque hay mucha gente que se registra y en ese y momento ya. no hace nada, ¿no? Entonces, para nosotros es un proceso muy lento, el de... bueno, para al menos a mi juicio. ¿no? Claro. Es, es un proceso muy lento, es el de generar confianza, que nos uh -huh. utilicen... Y, y bueno, pues luego lo único que hacemos dentro de Metricool para pasarte a Premium es poner un botón en la parte de arriba, un botón naranja que está en la barra de arriba, que dice hazte Premium. ¿no? Vale. Y luego hay algunos otros botones, pues cuando vas a querer añadir perfiles adicionales que te dicen, has llegado a tu límite de perfiles, uh -huh. necesitas un plan superior… Y, y poca cosa más. O sea, muy informativo todo, ¿no? O sea, poco, poco pus a, a sí. forzar ese, ese Sí, pago. Y lo que sí intentamos es comunicar mucho las funcionalidades nuevas que añadimos, porque añadimos funcionalidades nuevas todos los meses. Mm. Y entonces, pues la gente se va enganchando un poco más, ¿no? Con, ah, y también hacen esto, y también hacen lo otro, ¿no? Y, y al final eso es lo que va generando activación, ¿no? claro. lo que va generando que la gente se pase a premium. Eh, Hablabas del boca oreja, ¿tenéis algún plan de referral al marketing? O ¿Forzáis eh, esa compartición de alguna forma? Sí, bueno, obviamente, o sea, como te digo hacemos muchas cosas, el principal canal de captación es el blog, pero tenemos programas afiliados uh -huh. eh, intentamos también pues, eh, escribir como autores invitados en bueno. blogs que nos interesan, de hecho empezamos así, ¿no? yo eh, cuando cuando empecé con Metricool eh, no teníamos blog propio y lo que porque yo pensaba, joder, lo voy a publicar en nuestro blog y no lo va a leer nadie, ¿no? Claro. Cuando empiezas con un blog es muy duro, tú, tú lo sabes. Sí. Eh, entonces digo, pues voy a en vez de publicarlo en mi blog, lo voy a publicar en el blog de otro, que ya tenga cierta audiencia y, y me sirva un poco, ¿no? Con lo cual cuando nosotros lanzamos el blog encima teníamos ya un montón de enlaces a nuestro dominio y fue mucho más fácil arrancar el blog, ¿no? tenéis todo listo para, para eh, Pero al final es por haberlo hecho todo tan lento y tan paso a paso ¿no? que las piezas van encajando más fácilmente. no Cuando quieres hacerlo con prisa, eh, cuesta, más. cuesta muchísimo más. Mm. ¿Hacéis algo de captación de pago o habéis probado alguna vez a captar de pago? Bueno, puntualmente sí, pero eh, la verdad que en, en pago tenemos una dificultad muy grande y es que bueno, en el, el mundo de las herramientas de, de redes sociales y plataformas de publicidad es súper global. Sí. Es decir, com competimos con todas las herramientas del mundo, uh -huh. eh, entonces es súper competitivo. ¿no? Eh, esto hace que las palabras de performance sean muy caras, pero bueno. desorbitadamente caras, quiero decir, es imposible rentabilizarlas, ¿vale? Desde luego con nuestros precios es absolutamente imposible. Entonces las herramientas que, que hacen ese tipo de campañas lo hacen por branding, lo hacen porque tienen que estar ahí, tienen que ser los líderes, porque están sobrefinanciados mm. y, y bueno, pues quiero decir, pero no es rentable y para una empresa como nosotros… Eh, pues la verdad que no nos compensa, ¿no? En el, en el punto en el que estamos no nos compensa ni la performance porque además muy poca gente que busca, pues por ejemplo, eh, generar informe de Facebook, ¿no? Que sería como una palabra clave súper de performance ¿no? para nosotros pues si te cuesta 60 euros el clic, eh, claro. pues claro, es imposible, es imposible para nosotros, no nos interesa, ¿no? Sí. Es decir, nos interesa mucho más la parte orgánica, aunque sea más lenta, uh -huh. y, y al final acabar llegando a todas esas personas por, por el boca a boca, por redes sociales, por afiliación, por otros blogs… Eh, porque en realidad el mundo del marketing digital, o sea, y aquí tenemos una ventaja enorme, sí. es que es muy social. Sí. ¿Vale? Vamos mucho a eventos, nos relacionamos, hay muchos cursos. Eh, también colaboramos con escuelas. Intentamos que enseñen Metricool, eh, que los alumnos tengan Metricool de forma gratuita, por ejemplo, durante el curso, durante el máster. Y, y, y bueno, pues hay, la verdad que hay muchos grupos, con lo cual el, el boca a boca es mucho más sencillo. Seguro que hay otros sectores. Mm. más competitivos eh, entre las empresas y entre, la, entre los propios profesionales que no comparten tanto claro. las herramientas que utilizan pero nosotros tenemos una facilidad enorme entonces sí. nos apoyamos mucho en eso, ¿no? Además que suele suele pasar con profesional del marketing se encuentra una, una herramienta como vosotros, ¿no? Que es bueno, bonito y barato, que lo que lo tiene todo, la, la recomiendas con mucho gusto porque uh -huh. es como esto le va a gustar a todo el mundo. Sí, pero además es que en el marketing enseguida tenéis audiencia, uh -huh. tenéis eh, un sí. grupo alrededor y suelen ser bastante numerosos, entonces el índice de viralidad, pues yo creo Aumenta. que que es, es bastante positivo. Y luego, pues otra cosa que hacemos mucho es eh, estar en eventos, todos los que podemos. Hay un montón de posibilidades para estar en eventos, de asistente, ya es útil. Claro. Eh, intentamos siempre colaborar con el evento, aportando las analíticas del hashtag, por ejemplo, para ver qué difusión está teniendo el evento de en hecho, redes estáis sociales. en todos los que voy últimamente, estáis en mm, todos. ¿eh? Intentamos, sí, intentamos sí. estar en todos. ¿eh? Entonces, eh, como mínimo, pues aportamos esas pantallas en tiempo real para medir pues, los rankings de los que más están tuiteando, de las interacciones, los ponentes, qué más menciones están recibiendo, ¿no? por ejemplo, esta clase de información. Y, y luego pues, generamos informes también para los organizadores, que eh, son bastante útiles para ellos, para defender ¿no? el trabajo que han hecho entre patrocinadores, eh, eh, y luego pues medimos también si eres trending topic, si no eres trending topic y luego en todos estos datos los compartimos en redes sociales durante el evento y en, en los eventos de marketing hay mucha gente en redes sociales sí. eh, con mucho interés en y estos datos. Y, y se pica la gente. En general claro. hay dinámicas ¿no? de quiero estar el número uno. El otro día en la Tatarugo ya tuvieron que excluir a David Carrero ¿no? porque, <risa> porque iba muy por encima. Quedó descalificado. Claro. ¿no? Pero se anima mucho a la gente a que tuitee porque te ves en el ranking claro, y ese tipo de cosas. Claro, claro. Entonces, eh, aparte, para el propio evento es una dinámica interesante Ajá. y a nosotros nos genera visibilidad. Eh, solo con producto. Claro. Vale. ¿Y hacéis algo de remarketing? ¿Os funciona? El, ¿Lo habéis probado o pues lo, o lo lo hemos hecho. Lo hemos hecho y, y la verdad que sí funciona, pero con volúmenes muy bajos. Vale. ¿Vale? Entonces, eh, el remarketing que hacemos, pues, por ejemplo, si alguien entra en un post de nuestro blog sobre analítica de Instagram, por ponerte ah. un ejemplo, y luego no se registra en Metricool, pues le ponemos un anuncio de que con Metricool puede hacer analítica ah. de Instagram ¿no? eh, en los siguientes días. Y, y la verdad que sí funciona y el precio no es no es, no es caro, pero nos trae igual 5, 6, 8 registros adicionales uh -huh. y en Metricool se registran unas 600 personas al día. Entonces claro. es una actividad que aparte de que tiene cierto coste, uh -huh. eh, pero bajo, ya te digo que ese sí sería asumible. El problema es que tenemos que estar haciendo muchos anuncios de muchas posts distintos, bastante bien segmentados. Que no es muy escalable. Vamos. Y el número de registros que nos trae al final es pequeño, comparado con otras cosas que hacemos que, que van mucho mejor, van mucho más rápido. Eh, ya decías que de parte de fría conversión hacíais poco proactivamente, o sea, básicamente lo que decías, algún botón informativo y demás. ¿Nunca enviáis ningún tipo de, de email más allá de, de nuevas funcionalidades de pago? Eh, mandamos mails de nuevas funcionalidades y, aunque llevamos muchos meses sin hacerlo, a veces incluíamos un código de descuento vale. vale para intentar incentivar un poco esa compra. Y luego, pues sí que hacemos, pues por ejemplo, campaña de Black Friday, que vale. está ya el equipo de marketing preparándola. Ya saco. Eh, porque el Black Friday es... Vamos, no nos lo podemos perder. Locurón. Claro, exacto. Y, y luego, pues, eh, la verdad es que nuestra tasa de conversión es baja, uh -huh vale eh, cuando, pues, bueno Si lo calculas, ¿no? unos 320.000 usuarios o 4.500 clientes, es más o menos el 1,5%, incluso un pelín por debajo. Pero, bueno por ejemplo, Buffer, que es una herramienta que está en nuestro sector, eh, tiene una tasa de conversión similar. ¿no? Al final es que eh, cuando das bastantes funcionalidades gratuitas, pues la parte gratuita le sirve a mucha gente. Claro. Eh, otras herramientas pues limitan de repente las cosas gratuitas que, que te dejan hacer y entonces aumentas la tasa de conversión, claro. pero porque también se reduce el número de usuarios gratuitos claro. que están contigo, ¿no? Eh, bueno, al final, si potencias mucho el crecimiento, eh, pues yo creo que es una tasa aceptable sobre todo por esto, porque está en línea con otros players, ¿no? Claro. Americanos, sí. que llevan más tiempo incluso, que hacen las cosas muy bien. Eh, por lo tanto, yo no estoy, no estoy descontento con ella. Claro. ¿no? Y, y hablabas antes también de planes anuales. Yo, que yo creo que es una de las cosas interesantes también muchas veces, ¿no? Es el... porque el, un contrato un plan anual significa que te adelantan el dinero de todo un año. Totalmente. ¿Cuánto, más o menos, es el porcentaje de vuestra facturación que es de pagos anuales y cómo lo fomentáis? Bueno, pues eh, los planes anuales eh, suponen un... O sea, un descuento para el usuario de un 30%. Oh, es está decir, muy bien. Es, eh, sí que lo incentivamos mucho. Y fíjate que cuando empezamos no era así. Yo la verdad que, volvemos otra vez a la, a la confianza que tenía yo en este modelo de negocio, ¿no? yo pensaba ¿quién va a pagar un año? Yeah. <risa> un año adelantado. ¿no? Con lo cual no, no le puse ningún descuento al plan anual al principio y lo único es que había empresas que lo contrataban por tener solo una factura en vez de doce. Claro. ¿vale? Pero solamente ya el hecho de gestionar 12 facturas es un coste más ¿no? que tiene el plan mensual. Eh, entonces, bueno, pues luego ya vi que lo demandaban y dije, joder, pues vamos a incentivarlo porque además a la empresa le viene muy bien, la verdad, adelantar claro. ese dinero y aumentas el, el lifetime value del usuario rápidamente, mm -hmm. quiere decir, directamente se pone en un año claro. y aunque ingreses algo menos, la verdad que a nosotros nos compensa, nos te mete el dinero en la caja y puedes empezar a hacer más cosas ¿no? claro. con ese dinero. Eh, la verdad que me pillas con el porcentaje de usuarios que son eh, anuales, pero te diría que al menos un 40% Wow, bueno. Guay, pues cuesta cifras parciales a las que nos decía Paul, o sea que es uh -huh. un porcentaje bastante fuerte. Sí, sí, sí. Hay mucha... Es que ten en cuenta que el plan anual cuesta eh, 112 euros. Bueno. Sigue, para alguien que se dedica a esto sigue siendo una cifra... Muy, sí. muy asequible. Entonces, lo pagas y te olvidas un año. Claro. Tampoco es... Y además que cuando los usas unos cuantos meses ya te has hecho al uso, yo creo que vuestra, vuestro producto al final genera un hábito, ¿no? Uh -huh. el, ya, te metes ahí todos los días, planificas claro. los ahí, y luego dices, oye, no voy a cambiar. Pero hay mucha gente que lo contrata desde el primer día, ¿eh? ¿Sí? Qué curioso. Sí, sí, sí. Yo siguen sorprendiéndome uh -huh. ese tipo de cosas, pero... Habla, habla, decías antes, y se me había olvidado preguntarte, eh, distribución de países. Decías ya que México uh -huh. era vuestro segundo, segundo país. ¿En ¿Cuáles son vuestros top países ¿Si notáis diferencias de comportamiento en, en vuestros usuarios? Eh, sí, se notan diferencias, hay diferencias culturales, claro. claro. Eh, bueno, sobre la distribución, mmm, bueno, los 4.500 clientes están en 110 países distintos. Oh, ¿vale? Nosotros no le preguntamos el país hasta que van a comprar, porque uh -huh. lo necesitamos saber para el tema de los impuestos. Claro. Eh, aunque sí que lo podemos deducir por las IPs y todo esto, ¿no? Pero cuando ya nos lo dicen dónde están, pues son de 110 países distintos. Uh -huh. y, y que lleguemos a tantos países se debe pues, a que el producto está en inglés y en español, eh, que con eso cubrimos muchísimo muchísimo claro. espectro, ¿no? Y luego las divisas que aceptamos son dólares y euros. Vale. ¿Vale? Entonces las limitaciones pues, son pocas. No Hay pocos países que no puedan pagar en una de esas dos divisas o que entiendan uno de esos dos idiomas. Eh, y luego el marketing que hacemos es en inglés, en francés y en español. ¿Vale? Entonces con eso también llegamos a mucha gente. Eh, dentro de eso, pues nos cuesta mucho, por ejemplo, eh, Estados Unidos, porque es más competitivo claro. y porque las cosas que hacemos aquí en eventos pues no las podemos replicar con tanta facilidad allí, sobre todo las presenciales. Claro. Eh, aún así, pues colaboramos con muchos eventos también en redes sociales, poniendo métricas, sí. pantallas, todo esto, ¿no? Pero no hay duda que para el tamaño que tiene el país, Estados Unidos es nuestro quinto país en clientes. No, no está nada mal. Y, sí, pero de, a nivel, o sea, el volumen de, es la mitad del mundo. ¿no? O sea, sí. el, el dinero que maneja Estados Unidos sí, en SaaS es la mitad del mundo. Por lo tanto, debería ser el primero. Eh, pero bueno, con el marketing que hacemos, pues tenemos a, a España, México, Colombia, ¿no? por delante de Estados Unidos... Y, y por esto, ¿no? por el, porque el marketing en español que hacemos es inevitable, que sea más fuerte. Claro. Como gestiones decías, este tema de impuestos, eh, me imagino que hay un poco complicado. ¿Cómo lo hubieras cómo lo solucionado? Bueno, esto se complicó hace, ya fue dos o tres años, ¿no? cuando introdujeron lo del IVA, que había que sí. u, m, aplicar el IVA del, del país del usuario del país del usuario en vez del de la empresa, porque antes aplicábamos el 21% a y, y todo el mundo, y listo. Eh, ahora le preguntamos el país y según el país, pues lo aplicamos el impuesto. dentro en la Unión Europea, cada país tiene un, un IVA diferente y, y si eres de fuera de la Unión Europea, pues no lleva no lleva impuesto. Vale. Vale, y luego, si eres de la Unión Europea y eres empresa, tampoco lleva impuesto, uh -huh. o, eh, pero si eres particular, sí. Entonces, bueno, pues si nos dan el CIF y es un CIF intracomunitario, pues tampoco se le aplica. No. De todas formas, a nuestro nivel de precios, para la gente no pone demasiados problemas no. a eso. Es decir, si Metricool cuesta 14 y con el IVA son 18 y nos llega alguien de Estados Unidos y ha puesto que es de España, pues tampoco le preocupa pagar 18. Claro. Bueno, obviamente nosotros lo declaramos como un IVA y ya está. No. Sí, vale. lo preguntabas por, por si tenéis implementada esa lógica o utilizáis algún otro sistema para... Bueno, esto lo tenemos implementado nosotros ah, vale, dentro vale. de Metricool. Sí, vale. al final no es tan difícil, ¿vale? ¿vale? Y, y yo creo que la, el tema de la facturación sí que me parece importante. Cuando además empezó mm. todo esto, no había herramientas que te solucionaran claro. hoy en día, sí que hay. La verdad es que hoy en día para empezar no me plantearía implementarlo. Claro. Pero en aquella época no había tantas, ¿no? Nosotros utilizamos Braintree para la gestión de las suscripciones vale. y los pagos. Eh, y Braintrino hace la parte de facturación. Mm. Entonces, bueno, pues había otras herramientas. Bueno, hay ahora otras herramientas como Cuaderno o ChartsView, sí. ¿no? Que te gestionan todo eso bastante bien. Eh, pero en aquella época no estaban todavía preparados. Unos pioneros. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezas pronto? ¿Qué? Claro, pero es que llega la ley y. Yeah. y y bueno es inevitable al final que las empresas tarden en aplicar todos estos cambios sí. porque si no tienen facilidades es que es complicado es complicado y te pilla con otros planes también claro. no, no sueles tener el plan no, de voy no, a por hacer supuesto. la facturación por bien supuesto. <risas> eso hasta que no tienes a la gestora aquí dándote claro. collejas no, no te pones con ella quería ya para terminar con el, con el funnel que lo habíamos dejado medias uh -huh. en la parte final ¿cuál es? tenéis calculado vuestro churn o sea la, sí. la tasa de pérdida y ¿qué, ¿qué hacéis para gestionarla? Eh, tenemos un eh, un eh, de en torno al 6%, vale. 6 y pico por ciento, eh, que, por ejemplo, si volvemos a comparar, no con las métricas de Buffer, que son bastante uh -huh. públicas, pues ellos están en torno al 5, 5 y medio, 6. Uh -huh. eh, o sea, que estamos bastante en línea con, uh -huh. con ellos y, en realidad, eh, se debe pues, al tipo de cliente que tenemos. ¿no? Nosotros vamos a empresas o a profesionales pequeños. Claro. ¿vale? Y, el, en realidad, la mayor parte de, de, de... Bueno, les preguntamos que por qué dejan de usar Metricool. Uh -huh. La mayor parte de las respuestas... Eh, son porque o les parece muy caro en países como Argentina, que de repente devalúan la moneda un 40% cada mes, uh -huh. pues al final el precio de Metricool va subiendo un 40% cada mes y acaba siendo un dolor, un dolor ¿no? para, para ese tipo de, de países. Eh, y luego, pues otros, o sea, el siguiente, el siguiente motivo sería que dejan la actividad. O sea, que ya no van a gestionar redes sociales porque cambian la actividad de la empresa o incluso la cierran, claro. ¿vale? Son agencias pequeñas, profesionales, eh, que igual llevaban clientes por su cuenta y de repente les sale un trabajo y dejan a los clientes, ¿no? eh, Yo creo que Paul decía también ¿no? que el cierre de negocios... Sí, para era, ellos era el principal. Era el principal. Eh, luego, eh, mucha gente que se da de baja luego se vuelve a dar de alta. Vale. También eso es verdad. Eh, la verdad que es un sector que se mueve mucho, eh, o sea, que, que tiene bastante, o sea, que tiene ciclo ¿no? dentro del año. La gente contrata a un community manager o a, a una agencia de marketing digital por un año. Y ese año suele terminar en septiembre. Entonces hay muchos clientes que nos, bueno, muchos clientes, el churn en septiembre es un poco más alto y en octubre vuelven a contratar. ¿no? Cuando eh, consiguen clientes de nuevo. Claro. Cuando vuelven a firmar los contratos, renuevan... Eh, hay algunos incluso que cancelan antes del verano, sobre todo en España, porque en verano la verdad que las redes sociales se gestionan menos. Algo sí. que Pasa, es, a ver, ves muchas cuentas zombi en verano. Es, es inexplicable porque en verano seguimos pidiendo pizzas, sí. y, ¿no? pero es verdad que en verano se descuidan un poco esas cosas. Y, y luego en septiembre o bueno, octubre se retoman. ¿no? En otros países es muy distinto. Bueno. Eh, en Latinoamérica no se para tanto en verano, sí. los ciclos no se notan tanto. Supongo que también cuando ya llevas varios países se solapan ¿no? esos ciclos claro. y te afectan menos. Eh, y luego pues las diferencias, por ejemplo, que hablábamos antes, los, los americanos. Eh, aquí en España decíamos, se registran, lo utilizan gratis durante un tiempo y luego ya si ven que va bien, deciden pasarse al Premium. Los americanos suele ser al revés. Primero contratan el premium para que el tiempo que dedican a la prueba sea completa. vale, No perder el tiempo con funcionalidades parciales, ¿no? cuando les falta algo por probar. Entonces, eh, los americanos es verdad que muchos contratan de antemano y luego te dicen, ah, pero no haces esto, esto y esto. Y digo, claro, es que somos una herramienta de esto. Ah, pues no lo sabía. Y digo, bueno, pues cancelo. No les importa haber pagado ese primer mes, algunos te piden el reembolso. Otros no, y otros les dices, vale, pero podemos hacer esto por ti y sí. se quedan. no Quiero decir pero Van con la tarjeta por delante. Van eh. con la tarjeta por delante, pero es verdad que son muy exigentes, en ese, son muy intensos. En ese primer día, segundo día, quieren resolverlo todo, quieren estar seguros y ya deciden si siguen o no. ¿Y, y cómo gestionáis esa atención al cliente? Entiendo que también es crítica, ¿no? El, uh -huh. Para evitar el charme, el oye, desde el día uno me tienes aquí para lo que sea. Claro, o sea, al final es la confianza, ¿eh? Que, uh -huh. eh se transmite por todos los canales, sí. pero la atención al cliente la damos por un chat que hay dentro de Metricool, y, y la verdad que nos funciona muy bien. Eh, eh, recibimos unas 100, 100, 120, hasta 140 conversaciones al día. ¿Vale? Entonces es un, es un volumen grande, pero la verdad que eh, ten en cuenta que yo venía de, de un producto súper técnico de calidad de software, ¿no? donde era todo muy complicado, claro. muy complicado de explicar. Con lo cual aquí el dominio del, del lenguaje me parece sencillo, ¿no? Uh -huh. eh, contestar eh, dudas es relativamente sencillo, uh -huh. los clientes, o sea, en realidad se repiten muchísimo, ¿no? Las dudas que tienen eh, y, y, bueno, la verdad es que cuando se repiten intentamos arreglarlas en el producto. Siempre que un usuario nos contacta bueno. consideramos que es un problema que tiene el producto. Claro. ¿Vale? que no la ha podido solucionar por su cuenta. Entonces, eh, o bien documentamos esa parte, o bien modificamos el producto para suavizar esa parte, y el problema es que luego surgen otras fricciones. Uh -huh. Quiero decir, cuando vas solucionando unas, surgen otras, porque además hay funcionalidades nuevas, claro. con lo cual eh, es bastante estable, las conversaciones que gestionamos no crecen, uh -huh. porque vamos solucionando las, las, las Va que la vamos pudiendo. el porcentaje de gente que hace esa incidencia? ¿no? Pero... Claro, pero luego surgen otras. Vale, entonces, eh, pues ahora tenemos a tres personas dedicadas a contestar eh, porque damos atención desde las 9 de la mañana hasta, las, hasta la una de la mañana. vale Y luego hay unas 8 horas en las que no prestamos atención en el chat. Puedes dejarnos las preguntas y te contestamos más tarde. vale Y, y ya te digo, la verdad que esa parte funciona fenomenal. Lo estamos haciendo ahora con una herramienta que se llama CRISP. Es una herramienta francesa. Eh, por ejemplo, en, la, en el capítulo de Paul, pues ellos utilizaban Intercom. Eh, a nosotros nos pasó lo mismo que explicaba él, que había subido mucho de precio porque empezaron a considerar los usuarios activos como todos los de Metricool y claro, nosotros tenemos muchísimos usuarios. Nuestro precio después de negociar y negociar se quedó en 800 y pico euros al mes. ¿no? Yeah. Eh, para nosotros que rentabilizamos muy poco el número de usuarios porque tenemos una tasa de conversión reducida, eh, pues no nos lo podíamos permitir, la verdad, nos parecía no súper elevado el precio. Así que, bueno, la verdad que con Crisp tenemos mmm, una solución prácticamente igual y, o sea, obviamente hay algunas cosas que no tiene Crisp que sí que tenía Intercom y otras que tiene Crisp y no tenía Intercom. Claro. O sea, que al final es adaptarte un poco a la herramienta y, y Crisp nos cuesta 95 euros al mes, me claro. parece. súper razonable. Y, claro, con sí. lo cual, bueno, pues estamos súper contentos. Eh, dos, dos últimas preguntas, y, y estas son como ya más generales. Eh, para mí, vuestro negocio tiene como dos peculiaridades importantes. Una, la comenzaste con, con tu mujer y cómo uh -huh. es arrancar un negocio con, con tu pareja y cómo lo habéis ido gestionando, porque creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Cu cuéntanos un poquito. Es una bueno, la verdad bonita. que sí, empezamos los dos, eh, pero es que con Laura pues, ha sido todo súper sencillo. Claro. ¿no? Eh, hablamos mucho de lo que sucede en Metricool, hablamos mucho de, el, de lo que hacen las distintas personas, las actividades que realizamos y a mí eso me viene fenomenal porque el emprendimiento es duro en soledad, eh, te sientes muy solo eh, porque hablas de distintas cosas con distintas personas pero lo que es llevar el conjunto eh, no lo llevas con nadie, ¿no? entonces eh, para mí poder hablar con Laura y que entienda todos los problemas, además suele ser ella bastante más eh, exigente y bastante más eh, agresiva, o sea, agresiva me refiero eh, que tiene siempre más prisa o más, más lanzada, ¿sabes? a la hora de, yo soy un poquito más conservador, con lo cual cuando yo propongo algo, pues siempre es por supuesto, sabes, has tardado. <risa> eh, entonces, eh, me siento súper apoyado en eso. Y, y luego, eh, por otro lado, como ella no está en el día a día en la oficina, uh -huh. pues... Eh, bueno, pues quiere decir hay, hay un espacio en el que me muevo yo, hay un espacio en el que se mueve ella, y tenemos que decir nuestras, eh, bueno, quiero decir nuestras, pues eso, el espacio de cada uno, ¿no? Claro. Que al final. Eh, la convivencia 24 horas también tiene sus, claro. sus problemas, ¿sabes? Con lo cual, yo creo que eh, desde luego a nosotros nos ha funcionado claro. fenomenal. Vamos, no, no hay ninguna pega. También, eso a lo mejor al estar fuera te puede dar y conocer el negocio y te puede dar esa perspectiva, ¿no? De, claro. Tú estás ahí aturullado con, con el día a día y te dice, oye, mira, no pasa nada por esto, y esto, esto. Claro, sí, sí, lo veo un poco más desde fuera, pero mm. con toda la información y todo el conocimiento. Claro. Y ya para acabar, eh, bootstrapping. Uh -huh. A mí me encanta, o sea, me encanta lo que habéis hecho porque tú dices que vais como despacio y tal, pero no hace tanto que habéis montado esto y tenéis unas cifras de la leche. Es decir, dudo mucho que, que una empresa con inversión haya ido al rim, a la rapidez a la que habéis ido vosotros. Vais más rápido yo creo que lo que, lo que tú piensas, aunque entiendo que al final mm. cuando lo vives dentro hay claro. las limitaciones. Pero ¿cómo al es? final es como tu hijo, que no le ves crecer claro. ¿no? pero a los hijos de los demás les ves cada tres meses y dices, que es una pena claro, es que cuando te dicen, claro, 320.000 usuarios, de, de los cuales 4.000 y pico de pago, me parece una pasada, 70.000 de mes o saludos tus números, me lo dice una empresa que ha levantado mucha pasta y digo, oye chapó, en tu caso ya es cinco veces chapó ¿Pero cómo lo vives? ¿Cuáles son los pros y los contras de, de ir sin inversión? Bueno, la verdad que para mí el comienzo sí que fue muy duro, porque, bueno, ya he dicho que soy así un poco conservador, ¿no? Yo tenía un buen trabajo. Claro. Y encima eso es más complicado, porque sí. si te quedas en el paro, dices, bueno, pues me lanzo, ¿sabes claro. qué voy a hacer? Pero con un buen trabajo, que llevaba nueve años en la empresa, y dije, le dije a mi jefe, bueno, mira, lo que va... esto está Él sabía que yo estaba montando lo otro, ¿no? Entonces, digo, mira, esto está yendo bien y... Y lo que, lo que puedo hacer es dejar este trabajo progresivamente y empezar a jornada completa en el otro lado, claro. progresivamente, hacer esto suave durante unos meses. Eh, pero al final estaba dando mi carta de renuncia después mm. de nueve años trabajando allí. ¿no? Eh, y además pues, con hija, hipoteca, todas estas cosas. Entonces, lanzarte sin dinero para mí fue un salto bastante fuerte. Sí, bastante fuerte. Eh, en esto pues me ayudó muchísimo un ENISA que pedí. Vale. Eh, fue un ENISA de 50.000 euros y la verdad que no lo gastamos, ¿no? pero yo creo que necesitas ese dinero, tener la cuenta, cochecito. eso es, porque al final pues no sabes tampoco el flujo de caja, que luego en un SaaS siempre es positivo, es mucho más fácil de gestionar sí. de lo que parece, pero pero al principio pues necesitas tener algo de dinero en la cuenta, pues eh, es que si durante tres meses pasa algo, pues que puedas aguantar, ¿no? Que no tengas que cerrar de golpe. Entonces, bueno, pues eh, para mí el, co el comienzo fue así de duro, pero el ENISA eh, la verdad que nos ayudó mucho a, a, a, a dar el salto. Y, y bueno, el ENISA al final es un préstamo que durante dos años no tienes que devolver, mm -hmm. solo pagas intereses y lo devuelves a los, en los tres años siguientes. Nosotros ya tendremos devuelto pues como la mitad de Lenisa. ¡Qué guay! Y la verdad que el plan es bueno porque si te, si te sale bien no notas que lo estás pagando, claro. ¿no? Porque son 50.000 euros, yo creo que ahora pagamos unos 1.400 euros al mes más o menos de Lenisa y dentro de los gastos de MetriCulp no suponen nada, claro, mm -hmm. claro obviamente... 50.000 euros al principio es una ayuda muy gorda sí. y 1.500 ahora de menos no es nada. ¿no? Entonces, eh, bueno, la verdad que para mí fue, fue la solución. La alternativa hubiera sido pues levantar algo de dinero con un business angel, con un fondo pequeño que normalmente pues no confían en ti. Claro. Es, es bastante más, más complicado, ¿no? Aquí en España la verdad que con Elenisa tenemos esa facilidad. Pero lo, lo cierto es que no necesitamos el dinero siquiera. Era simplemente pues, por tener esa, ah. ese colchón, ¿no? ese punto de partida. Eh, bueno es un SaaS que el cliente paga antes de empezar a usarlo sí. y, y entonces el flujo de caja pues es muy sencillo. Claro. Primero te pagan, luego tú pagas las nóminas y, y mientras seas un poco cuidadoso con eso y siempre vayas guardando algo, eh, pues, pues no hay problema. ¿No? Eh, de todas formas, bueno, siempre, siempre piensas, con un poco más de dinero podría ir más deprisa, ¿no? Uh -huh. Si, por ejemplo, o sea, podríamos captar algo de financiación ahora, eh, pues para ahorrar tiempo, ¿no? Para empezar a ejecutar un plan que igual vamos a tener que tardar un año ¿no? en empezar a ejecutar. Eh, pero también las cosas, cuando se hacen deprisa, siempre salen un poquito peor. Sí. Es decir, que eh, cuando las haces despacio, pues vas probando más, más poco a poco, vas experimentando y vas optimizando a la vez que sigues gastando, ¿no? A la vez que sigues invirtiendo. Si tienes el dinero más de golpe, te lo gastas también más de golpe y va menos optimizado. Es decir que nunca sabes, eh, en realidad, cómo puedes incluso ir más deprisa, ¿no? Sí, como la tortuga o como la liebre, ¿no? En vuestro caso, ya te digo que habéis sido muy rápido, o sea, porque es muy poco tiempo, final estamos en 2019, estamos hablando tres años, tres años después. Uh -huh. vamos, ojo, vamos no, yo lo flipo, lo flipo con vosotros y desde aquí también gracias a los señores de Nisa porque han ayudado a muchísimas empresas Exacto. yo creo que casi todas las startups que ha habido, hayan funcionado o no, han, han pasado por por Nisa, las que han intentado hacer cosas relevantes y ayudan ayuda mogollón ya para acabar, Metricool ¿qué, ¿qué viene? ¿qué cositas tenéis pensadas para, para el próximo año? Eh, pero sobre el producto, sobre funcionalidades. El producto. Sí, bueno, o, o incluso uh -huh. abrir algo, países, crecimiento, en general, vuestros planes, que se puedan contar? Bueno, la verdad que de producto eh, siempre tenemos planes como a un año, un montón de cosas pendientes por sí. hacer, ¿vale? Pero siempre eh, cambian, eh, o sea, te puedo decir lo que vamos a hacer en dos meses. Vale. Dentro de, pues eso nos sirve. <ríe> lo de dentro de dos meses, o sea, lo que está previsto para después va a cambiar seguro. Vale, porque al final las redes sociales nos imponen también este ritmo. Sí. Eh, cambian un montón de cosas eh, ellos y los clientes nos las piden enseguida. Claro. Entonces, bueno, pues eh, durante bastante tiempo lo que hemos hecho ha sido integrar más redes sociales y más redes sociales y más plataformas. Y ahora sí que nos gustaría profundizar bastante más en lo que hacemos en cada una. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues estamos ahora sobre todo con las plataformas de publicidad, con uh -huh. Facebook Ads y Google Ads. Y esa parte va a crecer muchísimo. ¿no? El mes que viene vamos a lanzar el, el asistente de creación de campañas. Uh -huh. Eh, vas incluso a poder crear la cuenta de Google Ads desde Metricool, ¿vale?, para, para tenerlo todo ahí en un único sitio. Por ejemplo, si ya haces campañas de Facebook Ads, pues pasarte a Google Ads va a ser súper sencillo desde Metricool sin tener que eh, aprender una herramienta nueva, ¿no? Vale. Eh, y además pues verlo todo en un único sitio, o sea, comparar Facebook Ads con Google Ads, ¿no? Eso también es, es interesante. Eh, entonces, bueno, pues en los próximos meses, sobre todo temas de publicidad, ¿no? temas de, de gestión de campañas y todo esto. Y luego, pues eh, al año que viene sí que queremos hacer un esfuerzo más gordo en Estados Unidos, uh -huh. ¿vale? Pues una de las, eh, de las cosas que estamos preparando ya, vamos a ir al Social Media Marketing World en, en, en marzo, eh, que es el evento más grande del mundo de redes sociales en San Diego. Y, y bueno pues a, a empezar a estar más en Estados Unidos no presencialmente y al final a la conquista de Estados Unidos exacto que sí. Pues nada, no, pues a ver si hablamos dentro de, de un añito ya habéis conquistado parte de Estados Unidos, desde luego el producto lo tenéis, y las ganas lo tenéis. Las ganas sí. Y para mí, yo te lo he dicho, para mí sois un, un referente, es decir, conseguir lo que habéis conseguido en tan poco tiempo, sin recursos, haciendo las cosas con mucho cariño, o sea, es que no puedo hacer más que quitarme Joder, el sombrero. Muchísimas tío. gracias, Corti. No, además, no, no, con no. lo que te admiro. no Yo te admiro a ti, tú sí que has hecho cosas guays. <risa> Así que nada, Juan Pablo, muchísimas gracias por abrirte del todo, porque bueno, has dado muchísimos datos y muchos aprendizajes, y vamos, seguimos hablando cada dos por tres, porque vais a, vamos, vais a ir muy lejos. Muy bien, pues muchas gracias. Los efectos de red pueden ser poderosos, pero nunca los cosecharás a menos que tu producto sea muy valioso para tus primeros usuarios, cuando la red es necesariamente pequeña. Paradójicamente, las empresas que se basan en efectos de red deben comenzar con mercados especialmente pequeños. Facebook comenzó solo con estudiantes de Harvard. El primer producto de Mark Zuckerberg fue diseñado para que todos sus compañeros se inscribieran y no para atraer a todas las personas de la Tierra. Esta es la razón por la cual las, grandes, las empresas basadas en efectos de red que consiguen tener éxito rara vez comienzan gracias a tíos con MBAs, ya que los mercados iniciales son tan pequeños que a menudo ni siquiera parecen ser oportunidades comerciales. Así explica Peter Thiel en Zero to One la peculiaridad que tienen las empresas de redes sociales o similares, que tienen un valor intrínseco por lo interconectada que está su red y el valor que esto aporta a sus nodos y no tanto por el tamaño de la misma. Muchísimas gracias a Juan Pablo Tejela por abrirnos las puertas de Metricool y aportarnos tantos conocimientos y aprendizajes. Ha sido un auténtico lujo tenerle por aquí y estoy seguro que tienen un futuro brillante por delante.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 Acabamos ya este episodio deseándote como siempre la mejor de las semanas y me despido con esta frase de Mark Zuckerberg que dice así, nada influencia más que la recomendación de un amigo.